Los sonidos del español Q Q Con Q se escribe Que Que Con Q se escribe Quebrar Quebrar Con Q se escribe Quemar quemar, Con Q se escribe quena, quena. Con Q se escribe química, química. Con Q se escribe querer, querer. Con Q se escribe queso, queso. Q qué ke, ke, que, ki, ki, quena, quena, líquido, líquido, q. Q, queso, queso, querer, querer, químico, químico, quince, quince, bosque, bosque, tanque, tanque, ¿qué? ¿Qué? ¿Quién? ¿Quién? Esquí. Esquí. Quemar. Quemar. Quebrar. Quebrar. Quedarse. Quedarse. Quemarse. Quemarse. Quena, quena. Quemaduras, quemaduras. Querer, querer. ¿Quién? ¿Quién? Quizad, quizad. Quieto, quieto quince, quince, quinto, quinto, quebrar, quebrar, quechua, quechua, quejido, quejido, quemados, Quemados, querido, querido, quitar, quitar, quimera, quimera, quiteño, quiteño, quincena, quincena, quietos, quietos.